Que durante mi vida la cannabis ha estado relacionada con mi bienestar. Una vez que logras encontrar la dosis que te permite ser funcional en todo lo que tienes que hacer y a lo mejor usarla como acompañamiento en algunos de tus procesos de vida del día a día, es pues, fenomenal. Las veces en las que la consumes, procuras hacerlo en un lugar en donde la gente no te esté viendo. Creo que tú mismo vas rompiendo con el esquema, con el estigma de lo que te han planteado durante la vida. Ya empieza a ser como un tema más popular, entonces creo que sí ya, ya hay información, pero no, no está tan al alcance de la gente. Mi inicio fue totalmente en contra de la medicina canábica, totalmente decir, no, esto es del diablo, esto es malo, esto te va a dejar, te va a freír el cerebro, etc. Hasta empezarlo a vivir y, y estudiarlo y comprobarlo en laboratorio con estudios formales que no, que todo lo que nos habían dicho, no que sea lo contrario, sino en el abuso está la diferencia. Es utilizarlo de una manera responsable y como medicina es fantástica la cannabis, fantástica.